fondo de estos sentimientos puedo ver todo el amor que sientes por mí Es como si fuera a flotar en el cosmos cruzando la dimensión para lograr llegar a ti Son tantos misterios que se están descubriendo Más allá de lo que estoy imaginando estos pensamientos Me están invadiendo, no los puedo contener, parece algo sobrenatural Que este lag no lo parece, que tiene ese talismán Es otra dimensión, mientras esta curiosidad mi corazón se estremece Es una oportunidad, que no quiero perder varias tus descubrirán. inquietudes quiero viajar contigo ahora mismo tu secreto quiero encontrar ese agujero negro que hay en su interior me arrastra hacia esa dimensión donde nuestras miradas se encuentran cada vez que yo estoy cerca de ti presiento que algo nuevo podría Siento preparada para tener todo el valor Y así confesarte todo el amor y el cariño Que hoy siento por ti, ti, ti. Uh, uh, uh. A pesar de todo me siento lejos de ti Siento frío abrumador Dentro de mi alma estas lágrimas están corriendo en mi rostro, se convierten en estrellas de esta enorme larga. que me empieza a controlar en mis ojos está mostrando el reflejo que rompe todos esos espejos que no muestran el destino tan ingrato de esa distancia que puedo notar el tiempo se vuelve más lento de lo normal será la oportunidad Este lugar, este enorme secreto Logro ser descubierto ahora Un largo viaje y sepa estar a tu lado Yo te amaré Esa es la clave de este talismán, talismán. talismán. talismán. talismán. Ah. En lo más profundo de estos sentí ese amor que siento por ti al fin pude traspasar Todo ese cosmos nunca imaginé que tú estuvieras Pensando en mí son tantos misterios